Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy te voy a enseñar a poner degrades tanto en textos, fotografías y fondos de la manera más efectiva posible. Hola, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro panel de capas. Si no lo tienes activado, nos vamos a donde dice ventana y le oprimimos donde dice capas o F7. Una vez activado, lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa con control J. Después de esto, crearemos una nueva capa dándole aquí o oprimiendo CTRL-SHIFT-N. Y lo siguiente que hacemos es irnos a la herramienta de bote de pintura que se activa con la tecla G. Normalmente te aparecerá bote de pintura y lo cambiamos a herramienta de grado. Lo primero que voy a hacer es explicarte los cinco tipos de grado que existen con dos colores. Entonces, el primero de estos es el lineal, que funciona de esta manera. De un lado al otro, crea una línea. El segundo es el... Circular o radial, que crea desde el centro un círculo hacia afuera, de esta manera. El tercero es radial también, pero es en base a la línea, de esta manera. El cuarto es el reflejado, que crea un reflejo a un lado y al otro de uno de los dos colores. Y el quinto es el llamado grade de diamante que crea una forma de un diamante desde el centro hasta donde le indicamos que queríamos ahora para aplicar estos degrades de manera correcta lo que tenemos que hacer es en la capa que creamos anteriormente cambiar el modo de fusión por ejemplo al suave si vemos que está muy fuerte el efecto lo que hacemos es bajar la opacidad o bajar el relleno eh, una vez hecho esto lo siguiente a comprender de estos es que puedes personalizarlos, por ejemplo, si esos colores no te gustan, entonces podemos cambiarlos de esta manera e inclusive podemos añadir una nueva muestra si así lo deseamos por ejemplo, un degrade como este y Lo que hacemos es eliminar esta capa o dejarla invisible y crear nuestro graje para que vean cómo pueden ser más de dos colores. E inclusive podemos jugar con alguno de los anteriores cinco tipos. E igual que antes cambiamos el modo de fusión para que afecte de manera correcta a nuestra imagen. Bajamos un poco la opacidad al gusto, por ejemplo algo como esto. Después de esto les voy a enseñar a cómo aplicarlo pero en un texto para esto activamos la herramienta de texto que es con el atajo de T o dando en la T aquí y escribimos la palabra a la que queremos afectar le damos un color específico desde aquí y tomamos una muestra de color o desde aquí mismo por ejemplo yo quiero un color como este después de esto le damos doble clic en la zona vacía y nos vamos a donde dice superposición de degrade aquí como anteriormente también tenemos cinco tipos de degradado por ejemplo vamos a aplicar el que dice reflejado y para ver cómo está afectando a nuestro texto le damos en donde dice previsualizar aquí podemos escoger la escala a la que queremos que afecte la opacidad y el modo de fusión que se puede intercalar dando tecla hacia arriba o hacia abajo por ejemplo a mí me gustaría algo de esta manera y por ejemplo si queremos que el texto se vea con más opacidad acá y con menos acá lo que hacemos es crear una máscara de capa y con la herramienta de degrade preestablecida lo que hacemos es crear un degrade de un lado al otro la zona blanca es todo lo que estamos viendo del texto y lo que esté en negro va a ser lo que no se vea. Entonces, por ejemplo, si esta zona está en negro, como vemos aquí, no se va a ver tanto. Pero, por ejemplo, si es del otro lado, es de este lado, como indica acá, desde donde no se va a ver. Muy importante que tenga siempre seleccionada la máscara de capa. Y de esta manera puedes crear degrades Bastante interesantes, ya queda tu imaginación. Como sé que te ha servido este tutorial, te sugiero que te suscribas a este canal y veas más de este contenido de calidad. Como sé que te ha sido útil este vídeo, te sugiero suscribirte a mi canal y ver los videos que aparecerán a continuación.